Voy a reclamarla y aquí tenemos el nuevo personaje. Recupera PB del usuario y aliados cuando están ab abatidos. ¿Cómo? Recupera PV de usuarios y aliados cuando están abatidos. Además pueden recuperarse por sí mismos.